Congreso mutacional. Estamos todos en la misma nave. Algunos capaz podemos saber algunas cosas más o sentirlas más intensamente y otras personas quizás les cueste más. Pero digamos que estamos en una situación semejante. Los japoneses tienen una máxima que dice que donde va tu intención va tu ki, tu energía vital. Siempre yo te estoy hablando del equilibrio, el camino del medio. Un montón de profesionales a tu disposición. Congreso mutacional sf.com tenés que escribirte